Si la historia que acabamos de ver los conmovió, miren esta. Él es Miguel, un joven de 23 años de edad. Un chico que nació con una compleja enfermedad que le paraliza sus extremidades. A Miguel la vida no le ha sonreído. ¿Perdón? Sí, yo soy muy agradecido con mi vida, soy muy feliz de lo que soy y satisfecho de quien soy. Así que por favor, cambiemos el tono y comencemos de nuevo, ¿vale? Es cierto, estas son las historias que nos gusta contar. Él es Miguel, un hombre que vive con una condición compleja, pero a él nada le queda grande. Con su sonrisa y forma de ser, ha sorteado cada etapa de su vida. La artogriposis múltiple es una enfermedad de parálisis en los tendones, la cual limita y tensa mis extremidades. Desde pequeño ha sido un hombre feliz, y ni siquiera el baile ha sido un impedimento. Y así en silla sí y todo, y yo bailaba, y la muchacha me bailaba así cerquita, y todo era bonito, y chévere. eso me motivó como que abrirme más a matar la pena. Y en el amor ha tenido una filosofía de vida clara y certera. Entonces dije, si el amor es lo más difícil, que yo creo que supuestamente por, por lo mío es difícil de conseguir, pues es en lo que me voy a volver experto. Él vive con su abuela y su madre en este pequeño apartamento que le impide la movilidad. <ríe> Carajo, ahora imagínense en donde estuviera borracho, ¿no? En eso sí toca sacar acá el pase de primera. Miguel, además de ser un hombre feliz, es todo un profesional. La programación es la, la que me permite como expresar las funciones que, que yo no tengo, me permite escribir y darle vida a algo en el computador. Entonces yo programo páginas, programo juegos. Y todo lo hace de una manera única. El computador mío yo lo tengo, entre comillas, pues a mi higiene. Y, y yo lo puedo mover pues, con la lengua, entre comillas, como yo quiera. Entonces yo hago así. Cuando son abreviaciones tengo que poner las dos teclas y colocar los símbolos. Así es, su lengua es su herramienta más útil. Y no solo para programar, sino también para tareas habituales, como chatear en su celular. Esto es algo de su trabajo. Este es el juego que creé pues, inspirado en mi serie de anime favorito, One Piece. Las animaciones las doy con, con GIF, el muñequito camina, se frena ahí, no puede pasar por un límite. Miguel está orgulloso de él, de sus capacidades y sobre todo de su amiga lengua. Una muchacha así fue tan atrevida que decía, uy, pero, pero Miguel, si usted es así con ese computador, me imagino la habilidad que tiene para otras cosas. Y yo, tranquila que no se equivoca, cuando quiera me dice y, y, le, y le muestro. Este es un hombre lleno de sueños, los mismos que está seguro va a cumplir muy pronto. La verdad, pues, quien no se muere por trabajar en Google, Google la empresa más conocida, más grande, en la cual yo creo que puedo aportar. Esta fue la historia de Miguel, un hombre completo, único y convencido de sus capacidades. La discapacidad solo está en la mente, luchen por sus sueños, vivan la vida feliz, que si se lo proponen pueden hacer todo lo que quieran. Señoras y señores, Miguel, Miguel Antonio Castillo, aquí está. Miguel! Yo realmente quedé muy sorprendido. ¿Qué uh, Miguel? Lo veo ahí riéndose por las risas todo el tiempo. Sí, ¿Ah? la verdad. Pues yo siempre soy todo recocha, feliz. Muy feliz para todo. Qué bonito. 23 años, ¿no? 23 Miguel? años, señor. Bien cumplidos y vividos. Bien cumplidos y vividos. Mira, para poner un símbolo, un signo. Eh, ¿Te toca utilizar la qué? ¿Los labios? Eh, labios cuando estamos, y y les... Porque la hay signos donde hay que oprimir dos teclas. Dos teclas ¿sí? Sí. al tiempo, exacto. Sí, dos teclas al tiempo. Que no se qué porque sería control alt delete ahí, sí. sí no, yo no, no, no lo lo sé. incluso también lo he ¿Sí? hecho. A veces ah, me toca ah, a ah, subir ah, la mano y ah, poner ah, la boca en suprimir. Es que incluso ¿Qué? para todo me doy. Para todo se da su baña. Para todo se da su baña. Nada, yo es que no encuentro ni siquiera por donde quiera uno puede conversar contigo. Yo quiero Miguel. ¿Usted quiere empezar? ¿Ah, sí? Adelante. Yo quiero preguntarle si esa herramienta tan valiosa como es la alegría y la risa, ¿la aprendió por la circunstancia o nació con ella disparada? No, mire que, pues es más o menos entre las dos, porque la fui evolucionando. Nací con ella, pero la fui evolucionando, porque incluso cuando era pequeño yo siempre, digamos que eh, ese poder de Chuck Xavier, <ríe> sí. dominar las mentes, entre comillas, pero no dominarlas como tal, sino convencer a las personas de que, entre comillas, hicieran lo que yo quería. Entonces, mis primos hacían lo que yo hacía y convencía a la gente para que los juegos se adaptaran a mí y pudieran jugar conmigo. Entonces, nunca me aislaban, que yo no podía jugar tal cosa, ¿no? O sea, se reían normal y, y ahí vino la risa y la felicidad. Siempre los hacía reír con mis historias inventadas. Bueno, mira, yo oigo mucha gente quejarse todos los días de tantas cosas, tanta bobería, de tantas cosas, ni siquiera es voy a decir el resto de la gente, lo voy a decir yo, yo me quejo de tanta bobería, Sí. de tan, tanta queja. estupidez, me quejo no todos los días. Yo no sé, tienes que ser tú el que hable, que esas personas que se están quejando porque, no sé, yo he oído personas que se quejan porque es que empezó a llover. ¡Ay, Ay se dañó el día! ¿y? Sí, pero ¿Cómo que se dañó? ¿Qué se dañó? ¿Dónde pudrió? ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? que nos quejamos de cualquier cosa diles tú tú eres el que tiene que hablar yo de verdad estoy descrestado descrestado de verdad que tú di lo que quieras, ¿qué le quieres decir a esa persona In que anda quejándose de cualquier tontería? claro, es normal, incluso, incluso la vez que yo ayudé a mi mamá, que por, incluso quiero nombrar el Instituto Roosevelt, el cual es muy grande y me ha ayudado ella está trabajando allá y, y pues eh, cuando estaban haciendo las pausas a tíos yo los vi como dormidos, era normal incluso a los que, a los pacientes que estaban allá, eh, los veía apagados y yo no, pues me acordé en mis épocas de, de radio que sí. yo hacía radio pues en internet obviamente porque no pude más <risa> y, y yo no, eso estaba muy dormido, tocó animar y entonces yo muy buenas entonces todos vamos a bailar, a, a aprender eso porque estamos durmiendo las pausas activas no simplemente es estirar el cuerpo sino estirar la mente la energía, ponerle ánimo y, y en muchos casos han pasado o sea yo les he dicho, hay personas que incluso yo a veces cuando me movilizo solo en el transmilenio, les digo, o sea me dicen qué tal cosa, que me ayuden y y, y yo, pues, yo la verdad, lucho por mis sueños y, y mire que realmente, si no es por mi familia, nadie me ha ayudado hasta el momento. ¿Hay una ¿De, dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? De un pueblito llamado Lérida, Tolima. Lérida, Tolima. ¿Vives actualmente Tolime. dónde? Sí. Aquí en Bogotá. En Bogotá. ¿Le preguntabas? Quería saber, eh, esa carrera que escogiste fue después de ya tener eh, esas, bueno, no le puedo llamar limitaciones. Es pues una condiciones. Condiciones. condición. Es una condición. en sistema no, Yo nací así. Yo nací en el pueblo, incluso me diagnosticaron 24 horas de vida. Y sí, o sea, que yo no iba a vivir, soy un claro, milagro. Claro, pero ¿por le decidiste estudiar eso? Eso dije yo. ¿Por qué decidiste que fuera esa tu carrera? Porque me negaron el, el arte de, del dibujo. O sea, mi mamá siempre quiso meterme en cursos de dibujos porque yo dibujo con la boca. Y no sí, sí, y, sí, Y pues no me ayudaron ni nada y eso hacerle a los vecinos los dibujitos y eso pues a veces también me daba pereza. Que ay, dibújeme, siempre dibújeme, no, yo hago otra cosa o depende del dibujo, ¿no? Oye, Miguel, tienes muchos sueños. Ahora en el video vi que te gustaría trabajar en Google. ¿Sabías sí. que Google ya tiene. Oficinas en Colombia, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, bueno, ¿y, sí, ¿y qué vamos a hacer para lograr ese sueño? No, pues, lo que digan. Yo le meto empeño con todo programa. Me la paso día y noche practicando. Eh, me gusta mucho, pues, todo lo que es web, ¿no? HTML, JavaScript, jQuery, JSON, todo lo que sea. ¿Qué lo que está diciendo? Anabel. ¿Y animación en que nos están la animación, madre? Eh, no, tú yo. El no idioma no computacional. No... Cuando... <risas> yo lo entiendo. Esos son lenguajes de programación. Bueno, yo... yo... ella es sí ingeniera de sistemas. <risas> <risas> Entonces, por eso te pregunto Que es un sueño muy bonito por cumplir Yo quise en algún momento ser animadora Y trabajar en Pixar o en DreamWorks Y terminé animadora de televisión Pero lo de tu sueño de trabajar en Google Sí hay que hacerlo Empezó animando piñatas De hecho, yo he hecho videos O sea, presentaciones con After Effects Animaciones en 3D Y intros más que todo After Effects Es un programa de animación en 3D ¿De qué acto? De Adobe sí, Adobe otra sabe también mucho No se hagan loco Jota Que entiende perfectamente No, también no sé qué es adobe. Cuando uno le da la carne, adobe. entonces es un ladrillo hecho de barro. Ah, adobe, ah, sí, sí, es un ladrillo bueno, hecho Bueno, pues barro. Toda la, yo me imagino sí, que señor. mucha gente que trabaja en Google nos está viendo en este momento. Aquí hay un talento, mejor dicho, para explotar con Miguel Antonio. Oiga, me desquestó lo de la lengua. ¿Usted sido rápido con la lengua? Sí, bastante. ¿Sí? ¿Y si era no? Esta tener el hombre. Eh, pero, pero esa pero cosa. ¿Qué capacidad es? Verdad sí es punto y no no pisas tres, no, tres teclas oh. a la vez. No me gusta mostrarla, pero es muy larga. Sí, para qué, pero, sí, Ah, no vive más a mí me pasa lo mismo. No, pero no muestre. No, no muestre. No, no muestre. <risa> es? Él tiene bueno, la lengua larga, que no es lo mismo que ser lengüilargo. Ah, ¿no? sí, eso Sí, eso es, eso es distinto. Eso es distinto. Claro. Bueno, el... bueno, hagamos el ejercicio y todos nos tocamos la nariz con la, con la, la punta de la nariz con la lengua. No, yo no puedo. Yo no puedo yo tampoco, a mí no me, me No, no puedo. No, yo no. No, esto la sí, tiene muy pues ejercitada. Sí. ¿Ah? Ay, sí puede. Ay. Él sí puede, la tiene muy ejercitada. Ahora, ahora la oreja. No, tampoco. Ahora la oreja. Sí. ahora muerta así un codo. No. no, eso no se puede. Sí, no, sí, sí se pasa. puede, quita la chapa y... Es como el hecho de que yo me podía comer el pan por una oreja también. ¿Cómo? Sí, ¿Cómo la baila? comerme el pan por una oreja. ¿Cómo le quedó el para le... que vean. Yo lo que no puedo hacer, Miguel, es... No existe. No existe. Miguel, Miguel entonces, ¿de qué vive, no? ¿De qué vive tu familia? No, realmente yo dependo de mi mami, que ella trabaja, como le digo, en el Roosevelt. Eh, ¿Sí? Ella ahorita es pues, enfermera auxiliar allá en terapia ocupacional. Eh, pues, como le digo, nací en el pueblo Lerida, Tolima, pero como me diagnosticaron 24 horas de vida, me trasladaron directamente a Bogotá, en el Hospital Rosville, que fue donde hicieron todo mi tratamiento, donde me apoyaron, eh, me hicieron sentir como mi segunda casa, unas monjitas me, me cuidaron. No, Esa es una institución maravillosa, pero pues. usted me está hablando sí. a mí de una institución claro, que es un orgullo vida. de Colombia, es que Franklin sí, de la Noruega. Ellos ayudan mucho en el sentido de las naciones y todo eso. Yo lo sé, son una maravilla. Y, y seguramente lo que estás diciendo. ¿Manejas muy bien esa, sí, esa, esa motocicleta? Sí, A veces la hago con, con solo el codo, como sea. Reve sí, te vi ahorita regresando No, y no solo eso, yo, yo bailo, yo a veces man, mando la, la... Mentiras, yo oí que la, bailaba, yo dije, sí. no, eso también es Juan Esteban sí, por, por eh, exagerar que baila. No, no, sí, yo a veces iba con mis amigos, eh, la ¿Eh? vez que trabajé en, en una empresa cuando salí, yo salí y bailé y todo Busquemela. con mis amigos, incluso estaba triste porque tenía pues que su pena moral por la novia y toda esa cosa, entonces fui a animarlo, me tocó o sea a mí a animarlo y no es normal y ese día nos fue muy bien. ¿Y Pero su novia tiene novia Realmente no tengo, no soy de la filosofía de novias ahorita. ¿Ah, no? No, solo amigas. ¿Te ha ocupado? Además sí. que está amigobias. muy, muy bueno. Además que yo pues no... no. estaba pensando en novias. Las amigovias. ¿Ya ¿no hay <ríe> música? Sí. No hay música, es lo que estoy preguntando, si ¿sí hay Ay, música. Ay, no a poner a bailar. Ah, pero no es que... ¿Cómo que no? no? Ah, pero... Pues, no, pues no. no tengo. Ponemos un letrerito que diga... Que Ajá. diga... ¿Este baila? No, bueno... Depende no, no, pues de la no. dep pareja ¿no? y el tema. Ah, pues se escoja, tranquilo. ¿No? No. Vean todas las que hay disponibles, no. que hay ah, dos. No. <risa> pues ¿Para que la van a buscar pa ahora, pa pero, adelante, eh, para ahora, para pasar. adelante. Los sueños se construyen y hay que ponerle, como dice nuestro amigo Papa Jaime, alas de imaginación a los sueños, pero también tren de aterrizaje. ¿Por dónde quiere empezar para llegar a donde, a donde está buscando? pues yo siempre soy o sea mi dicho es que tengo que aprovechar cualquier oportunidad que llegue no y pues empiezo por orden obviamente el estudio tengo que hacerme lo el cuento de redes sociales es muy importante pero en redes sociales de personas no en comunicación social no en Facebook ni o sea eh, siempre me ha gustado ser social, me llevo sí. bien con las personas hablando no, yo te vi chateando conciones. ahorita ah sí bueno pero todo sí, eso echando la como... lengua lenguaje teléfono ah sí sí sí y también... dije, señor, qué hambre. Yo sí, dije, tráiganle algo. No sabía. <risa> se va a comer el teléfono. Dije, se va a comer el teléfono este <risa> <señor>? <risa> Miguel Antonio, ¿no pero también ¿No? las redes sociales. Ah, tú sí. estás aquí en el mundo para enseñarnos a nosotros muchísimas cosas que no sabemos. Claro, no las está enseñando. Exactamente. Entonces, ¿por qué no aprovechamos las redes sociales también para que tú lo puedas explotar de alguna manera? Claro, o sea, el no. El Twitter, el Instagram sí. y todas esas cosas. Facebook. Yo tengo incluso, eh, cuando envié mi correo anexito, todos mis datos, anoté mi perfil de Facebook, mi Twitter y así. ¿Cómo es el Twitter? Empezó por ahí. En mi Twitter es arroba compuimpará. ¿Cuál es lo que está diciendo? Compuimpará. <risa> compuimpará. No, no lo, no lo, lo hice hace tiempo, sí, pues en ese tiempo Twitter no tenía tantos caracteres, Entonces me quedo en impará porque es imparable. O sea, ah. acuerdo, el apodo que me pusieron en el colegio fue imparable porque a mí nadie me tenía quieto. Eso está no, bien. Está bien. No. Eso está bien. Y me alegra mucho. Compu Impará, Compu Impará, para que lo sigan en el Twitter. Ya lo estoy siguiendo. ¿En el Facebook? En el Facebook es, eh, pues me pueden buscar por Miguel Antonio, o pues el perfil es el.miguelimparable. Miguel el Imparable. Sí, Miguel ese. A. Castillo, Eso, aquí está, sí señores, polo, ya lo estoy siguiendo. Eso, muy bien. Y se los voy a enviar a todos ustedes para que también lo sigan, ¿vale? Muy bien. Eh, ah, saltan. no, ahí se levantó usted allá. Grupo Sanguíneo. ¿no? Ah, pero... ¿Sexo? ¿Todo ¿Cuándo? No, pero eso, es que, eso realmente pero no nos es interesa que eso es otra, sí, otra encuesta Eso otro día sí Eso, nosotros estamos hablando hoy de otras cosas que él, que él nos enseña Mira, la enfermedad Es un nombre muy largo, se llama ¿Cómo se llama esa enfermedad? Artogriposis múltiple congénita Artogriposis Múltiple, múltiple, múltiple congénita, congénita. Eh, ¿Es común esa enfermedad? Dicen que es uno de cada mil. ¿Uno de cada mil? Pero sí he visto personas con esta enfermedad, pero muy pocas, sí es muy pocas, no es común. ¿Y se manifiesta siempre de la misma manera? No, peor. Con, con limitaciones en las, en las articulaciones. Pero se manifiesta <risa> peor, peor, dice. Sí, es malformación, o miren nomás cómo tengo mis manos, sí. eso es gracias a los videojuegos que están un poquito abiertas, <risa> pero no, las piernas y todo atrás, incluso yo no sé, tenía fotos de pequeño que era totalmente todo de para atrás. Uh -huh. Antes era yo como, o sea, Iron Man me quedaba pequeñito, tenía aparatos por todo el cuerpo, era como robocop, y, y así trataba de mover bien, pero al final dije, no, mejor así. Miguel, a uno las, uh -huh. las dificultades en la vida de pronto lo ayudan a... Bueno, en la primera parte es como una reacción de rechazo, ¿no? Sí. Pasaste tú por esa etapa de rechazo que pelea uno... Primero con Dios o con el ser en que crea, pensando Mire que, que no. es que se olvidó de uno o algo así, Mire que yo o que firme, siempre ahí? Firme es con Dios, no, ah, sí perfecto. me sentía mal y todo, pero nunca con Dios, la Todos verdad. ya somos amigos. Firme con Dios, Dios es el que me ha brindado esas oportunidades. sí Incluso yo he sentido, o sea, yo ni siquiera rezo ni nada, sino yo hablo con Dios yo siento que, que él es mi amigo le digo bueno qué pasó acá que ayúdeme y en el trabajo cuando, cuando voy solo y siempre siempre que salgo él me acompaña yo a veces salgo con el celular en la mano y así nomás y con un canguro aquí en el pecho y solo a veces en el primer trabajo que tuve aquí en Bogotá sí. salía a trabajo las, de qué cuénteme antes. Eh, de programador web eh, programador web eh, sí. salías cómo salía como a las cuatro y medio cinco de la mañana y llegaba a las once de la noche Tenía que controlar mi organismo porque obviamente necesito ayuda para ir al baño. Y para comer, pero siempre, como digo, soy sociable, no falta un amigo que me ayude. Entonces le doy gracias también a Luis Eduardo si me llega a ver. Ay, tan lindo Luis Eduardo. Claro, todo el mundo tiene su ángel de No, hay muchos, hay muchos. No quisiera cortarle la cara a nadie, por eso digo también es al hay varios Luises casi siempre, y Esteban, Jorge, varios. Mira, Miguel Antonio, la pregunta que te va a hacer no es con el ánimo ni de criticar los sistemas que de nuestro ciudad, ni nada, pero ¿cómo te va con, con el transporte, con el Transmilenio? Que ahora me decías que estabas haciendo, que te, te, te, te, te yo, ibas para Transmilenio y que te iba bien y que la gente te ayudaba. Yo sí les pido de verdad mucha ayuda, mucha ayuda para que evolucionen más el CIP, porque el CIP ahorita que va a ser la herramienta más grande para movilizarse no tienen plataforma como los alimentadores entonces uh -huh. al menos que tres porque sé que también es mamón la plataforma que se demoren hasta que lo bajen y lo suban a uno muchos pasajeros se molestan pero al menos tres de cada SIF que pasen en una misma zona o sea, sería estupendo para mí para poderme movilizar más claro. porque en el Transmilenio me dejan muy lejos incluso que a veces me toca pasar por el Restrepo solo y imagínese yo así con la silla y no crea eh, como le digo Dios me acompaña una vez lleva un disco que es con el que trabajo un disco duro eh, cuando para la, siempre para las entrevistas de trabajo, y se me cayó. Y una persona normal, o sea, así, uy, pilas que se le cayó ese, el disco y todo, y yo, uy, muchas gracias. Y nunca, nunca intentó hacerme nada, antes me, me hablan bien y yo soy muy bien con ellos, o sea, yo recocho también, que, uy, se verá su silla y yo, ah, bueno, yo también lo acompaño, un día subo en un bote. <risa> <Se verá risa> Ay, <tan> tigre. Tigre. <risa> no, yo siempre trato de llevar la corriente, y porque también me siento parte de todo, yo me escalo, mi léxico se escala a cualquier nivel, siempre me adapto. Bueno, ¿en el colegio cómo te iba? ¿Te hicieron bullying alguna en vez? En el colegio, pero bullying de amistad. Me decían huevos en, había recochas. Eh, por ¿Huevos, lo que... ¿Huevos en? Huevos en, pues sí, por la cabeza, eh, Francisco, era que me hacía eso. Pero mire que fue muy chévere y me gustaba la televisión incluso, o el cine desde antes. Porque nosotros con el celular grabamos videos que incluso creo que si quieren anotar también en YouTube, dele, dele. en la cuenta, eh, eh, busquen en, en el buscar XX, solo ¿Sí? dos. Super con M. Ah, es de porno. Ah, dos, dos, no, dos. XX. Ah, dos. X, -X Doble S, U, M, P, E, R, X, X. Eh, con un amigo que se apodaba Gansuquil, hacíamos videos de estrellas, locuras, nos estrellábamos, está así hicimos una parodia de robo, de que me robaban, me bajaban en así. Ay, todo. no Parodias, bien. hacíamos muchas parodias. Mira, y con tú efectos. tienes demasiada buena actitud, a veces reíces de uno mismo, es tan a, importante. A veces no. Hay siempre? que reírse. ¿no? Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, yo siempre me reía de mí. O sea, siempre me reía. Todo es que la recocha, que qué bien se sienta en el colegio siempre fue así, una recocha. Qué maravilla. No, ¿De? ¿De? Su tipo muy asentado, ¿no? Completamente. Muy, Muy asentado él. Pero firme. Muy aterrizado, muy. ¿Qué? ¿De qué, qué, qué? buscando la otra palabra. para ah que... no. siga, Sigan ustedes en el estudio. No de, <risa> no, de aquí para adelante tú lo que tienes son éxitos y éxitos. Es que es muy es joven, que es joven tiene 23 sí, años. Sí, sí. Que es toda y la vida por delante, ya estás preparado aparte. lo que te gusta, me parece. Mira, este ¿no? señor ya ganó. Este señor con su actitud le está diciendo a mucha gente que la vida es para disfrutarla, que es para gozarla y que esto no, es un paseo. ¿De cuántos años? Los que duren. Felicito, señor. No las vivo Maestro. muy bien, yo siempre he dicho. Chapo. Tengo 23 años bien vividos, estoy muy contento con lo que, <risa> que mi familia me ha aportado. Y de lo de... más es que tiene eh, un buen socio. Un y buen socio. tiene a Dios en su corazón. Ah, sí, Eso. claro, claro obviamente. No. Ah. Él es el que me ha llevado para todos lados. Y cuando le pides algo, no te falla. No, mire que no me falla, yo falla. con fe y todo. Y eso que yo, como todos, no he tenido mis rebelidas, pero cambio y me ayuda y en el eso. Día. Cuando me no oh, estoy dedicado al tema de sistemas, pues, ¿qué te gusta hacer? O sea, ¿Vas a cine, vas a teatro, eh, canta? ¿Tienes algo jóvenes? Todo, todo, todo. Sí, yo canto a veces en mi casa, eh, pues canto. hago karaoke de a poquitos, pues la voz a veces no me sale bien, pero las hago chistosas. Mira, sí, estoy es contando. Que ¿Vives con tu mami no más? Y mi abuelita, pues mi abuelita a veces viene porque ella está enfermita y ya, pero ella es la que me cuida. Muy pida, bien, mi mami y abuelita, ¿no tienes más hermanos? nada no más, nada, no, solo, solo mi mamá y mi abuela. Esa es, es toda tu familia. Sí, o sea, tengo familia, pero toda mi familia está lejos, la única que está cerquita ahorita es una tía también. Muy bien, muy bien. ¿Cómo celebran las navidades, por ejemplo? Nosotros no somos, o sea, tan tan pegados a, a la Navidad, pero sí la celebramos. O sea, no somos tradicionales en la Navidad, pero todos estamos en familia. Eso sí, en grupo nos divertimos. No no regalos, porque esos los regalos se dan en cualquier momento. Que más que el regalo de la familia, de pasar todos juntos, de vivir, de recochar, Y eso es lo que me gusta, que o sea, mi familia me deja divertirlos, hacerlos sentir en grande, que yo sea el que ponga el ambiente. Y a veces se que amargue el ambiente <ríe> cuando ya no puedo más. Gracias a Dios estoy en la silla también y no necesito que me carguen cuando me excedo. <ríe> Qué sí me entienden, ¿no? Sí me entienden. <ríe> nos deja claro muchas cosas usted, ¿sí? José Antonio. ¿Sí? Dije José Antonio. Miguel Antonio. Miguel Antonio. Dije José Antonio, estaba pensando en otro amigo. Miguel Antonio, nos deja muchas cosas en claro. Muchas cosas. Eh, que nos sirven de lección a todos, ¿sí? A todos, esa quejadera, vuelvo ahí al punto de inicio, esa quejadera por todo, por cualquier tontería, porque usted me miró, porque no me miró, porque usted se rió, porque no se rió, porque usted dijo, porque usted no dijo. Creo que vamos perdiendo la vida y vamos perdiendo el año ahí, en esa tarea tan simple y tan elemental. Aquí hay un ejemplo con Miguel Antonio de que hay muchas, muchas cosas buenas en esta vida por las cuales reírse un poco. Su vida, sin lugar a dudas, no es fácil. ¿Quién dijo que era fácil? ¿Quién dijo que ser feliz era fácil? Si me yo. permite decir que... eh, Bien pueda. Es que, o sea, por ejemplo, yo siempre he estado como... El, y eso que ni sabía muy bien que existía el cuento del bullying. Para mí incluso no existe el bullying, el bullying... o sea, uno tiene que aprenderse a querer... Y, y no a, de, a demostrarle a los demás, sino a destacar en los demás. No necesitan todo el mundo que, que, ay, que yo me siento mal y que tengo que demostrarle. Yo luché más que todo por mi mamá, más, no por demostrarle a mi mamá ni por demostrarle a nadie. Estudié firme, le metí ganas y, y como les digo, nadie también. Me mandé, Incluso me, me decían mándale cartas al gobierno, mándale tal cosa. Y, y pues lo hice, lo hice por mi familia y todo, pero pues nunca esperé a que llegara algo, pero aún así le metí ganas y me busqué el trabajo, por eso dije yo, eso doy cuento de que entrar a en una empresa de palanca, no, la palanca es uno mismo de meterle ganas, de mostrar conocimiento, de que sabe, incluso en el primer trabajo que yo tuve, no era muy experto en el tema. Pero a los al día incluso me adapté, no sabía mucho, me decía mire, tiene que hacer eso y yo como buscaba, me tocaba googlear un no poquito, aprende. y pum, ya, al día, ya al día, a los tres días ya estaba incluso sin, sin no, exagerar, rendiendo más que los compañeros, porque ella me decía, hágale, siga trabajando y que no sé qué, 12 horas. Y esa señora era muy estricta. Lo que más me gustó de ella, y ella cree que, pues, que me cae mal, ¿Ah? es que le agradezco mucho porque el hecho de que me sea exigió. estricta, me te exigió, puso, me, sí, me hizo exigió. sentirme o sea, normal igual y, y que podía destacar y eso me enseñó muchos morales, valores. Vale. Y me hizo vale. sí. encontrar capacidad. Antonio, pues. quisiera tener más tiempo, no lo tengo, simplemente decirle gracias. Sí, yo. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días a ustedes también. Gracias. Nos despedimos hoy, hasta mañana, ah, con Jonales Castaño. Bien. Muchas gracias. ¡Chao! Buen oficio, Chao.